Hola amigos y bienvenidos una vez más a En busca de la verdad Hoy vamos a hablar de todos estos supuestos finales de nuestra era, fines del mundo Todo lo que se está hablando muchísimo en las redes sociales Y parece ser que hemos sobrevivido a otro nuevo fin del mundo Pero esto ya tiene su historia, esto no es de ahora, no es algo que sea del momento Al contrario, esto... Ya se habla desde hace milenios Pero la realidad es que seguimos aquí No nos ocurre absolutamente nada Quiero hablaros de un personaje Quiero hablaros de un personaje que es importante en todo esto De los fines del mundo y sobre todo milenaristas Y veréis por dónde viene todo esto Allá por el año... 1999 fue elegido el primer Papa francés Gerberto de Aurillac que llegaría al año 1000 con el nombre de Silvestre II era un sabio que había aprendido alguno de los muchos saberes que denominaba en Córdoba y Sevilla fue allí con los árabes con los que llegó a convertirse en un experto astrónomo y matemático algo que en la Europa cristiana de aquellos años no tenía nada de normal Bueno, todos aquellos saberes no eran normales Y que se debían, supuestamente, las malas lenguas a un pacto con el demonio Y claro, enseguida empezaron a inventarse todo tipo de historias Pero bueno, se llegó a decir, por ejemplo, que mientras él nacía en Francia, a miles de kilómetros de allí en Jordania un gallo cantó tres veces Y se escuchó hasta en Roma También se contaba que cuando era niño Un terrible ermitaño que vivía en una cueva Y decía que era descendiente de los druidas Le había predicho un magnífico futuro Enseñándole además la magia celta Y que cuando tenía 12 años Unos monjes lo vieron tallando en una rama Para hacerse un tubo con el que observar a las estrellas y se lo llevaron a estudiar a la abadía. En fin, ya se sabe que cuando un personaje llega a ser importante desde abajo, lo normal es in inalterable, es inevitable, es decir, todo viene sucedido por una serie de leyendas. Y que, bueno, tener una infancia, pues que sería algo diferente a lo de las demás infancias de todos los niños. Pero bueno, vamos a seguir con esto. Pero pues bueno, después de aquella estancia por tierras andaluzas que habíamos comentado De la que empezó a hacer carrera en serio Es decir, que fue a Roma Y el emperador de Alemania lo nombró tutor de su hijo Sin ir más lejos El arzobispo de Reims lo llamó para que diera clases en la escuela que tenía en la catedral en La catedral de Reims Como veis aquí en la imagen y como además introdujo en Francia el sistema decimal y el cero, construyó un globo terrestre, un órgano, relojes y hasta unas cabezas parlantes que respondían a lo que se les preguntaba, incluso predecían el futuro. Bueno, pronto empezaron a correr rumores de que practicaba la brujería. Pero los enemigos de Silvestre II, que bueno, aquellos tiempos eran unos tiempos bastante revueltos para mucha gente de la... Nobleza. Pues bueno, hicieron correr la voz de que el demonio, viejo conocido, conocido suyo, según se decía, había entretenido al Espíritu Santo y había manipulado la elección en el favor de su candidato Vamos, el típico pucherazo de toda la vida Bueno, poco duró su pontificado, pues claro, cuatro años después murió Ahora bien, ¿cómo? Pues hay todo tipo de leyendas Se dice que se arrepintió de su pacto con el diablo Y que pidió que su cuerpo fuera descuartizado Y que no lo enterraran en tierra sagrada También se cuenta que el acuerdo consistía en que el demonio tomaría su alma cuando él fuera a Jerusalén Cosa que no tenía ninguna intención de hacer, pero bueno Bueno, resulta de que entre sus muchos conocimientos no debía estar un detalle que conocía todo el mundo La Basílica de la Cruz en Jerusalén Que esto está en Roma, no en Jerusalén Había sido construida sobre tierra traída Y ya sabemos de dónde, ¿no? Pues no, no lo sabemos Pero lo, os lo estáis imaginando, ¿no? Pues sí, de la misma Jerusalén así Que cuando un día fue el Papa a visitarla Al poner un pie dentro y venir el demonio a cobrar su deuda fue todo uno Eso sí, cuentan que el acto, el, en este acto el Papa se arrepintió muchísimo de todo Cayó muerto y unos caballos alados recogieron su cuerpo y se lo llevaron a San Juan de Letrán Bueno, esto es un poco... pero esto es lo que cuenta la leyenda Lo que todo el mundo interpretó con una señal clarísima de que Dios le había perdonado no hubierais pensado lo mismo vosotros, ¿no? Pues bueno, pues claro que sí, que hubiese pensado lo mismo Si vienen estos caballos y lo recogen Pues el Santísimo lo hubiese perdonado Para empezar se cuenta que no está solo en su tumba ¿Quién duerme con él el sueño eterno? Una mujer, sí, sí, una mujer En la tumba de un papa Pero aún hay más Dicen que Satanás le, habían, le había puesto a vigilar un vigilante que estuviese allí, concretamente un demonio femenino que se enamoró de él, renunció a la inmortalidad, se hizo mujer, vivió amenazada con él y están enterrados juntos. Bueno, cierto o no, esto no es lo más fuerte, ni mucho menos. Lo más impresionante de esta leyenda, que se cuenta, que la tumba predice la muerte de los papas, sí, durante... Durante siglos, esto ha sido así durante siglos Cada vez que un papa iba a morir, los huesos de Silvestre II empezaban a chocar entre sí Tan ruidosamente que cualquiera podía escucharlos Bueno, toda esta historia tan llamativa de este papa Silvestre II De toda esta leyenda Como veis era un papa pues, que supuestamente tenía un pacto con el diablo Supuestamente todo lo que hacía era sobrenatural No era un papa al uso pero esto no sabemos si es leyenda o si es realidad Yo me supongo que es una leyenda, que no, esto no tiene nada de realidad Pero bueno, podéis pensar lo que queráis ¿Pero por qué os hablo de este papá? Porque este Papa fue el que impulsó que toda la Iglesia Predijera el año 1000 como un año catastrofista y que se iba a acabar el mundo Fijaos si es así que muchos peregrinos fueron a Tierra Santa a pedir perdón y morir allí Porque sabían que el año 1000 iba a llegar La iglesia fue la que ayudó a que toda esta rumorología Se fomentara en los pequeños núcleos, en las grandes poblaciones Y os puedo decir algo Muchas personas en el año 1000 no llegaron ni a dormir esa misma noche Esa noche <coughs> estuvieron despiertos y dos días después se dieron cuenta de que el mundo seguía dando vueltas, que el mundo seguía aquí con nosotros. Y este fue uno de los papas que impulsaron este final de los tiempos. Porque al parecer en el año 1000 se acabaría el mundo. Y debido a todos estos supuestos pactos con el diablo, a todas estas historias que os acabo de contar... Él dijo, en el año 1000 se acabaría el mundo Imaginaos, en aquellos tiempos que los papas tenían un gran poder Pues bueno, fue un caos total en toda Europa Toda la cristiandad, pues bueno, es, presuponían que iban a morir Pero, ¿cuál fue el final? Pues el final que todavía seguimos aquí Y es muy curioso porque esto se ha sucedido muchísimo en todos estos tiempos No penséis que esto es algo nuevo o que en el año 1000 se acabó. No, tenemos también historias de fines del mundo que van sucediendo. Incluso en ciertas Biblias extrañas. Pero de esto no os voy a hablar yo. De esto os va a hablar Alba. Alba Espejo, que la tenemos por aquí hoy con nosotros. Bienvenida, Alba. Cuéntanos, ¿esto de la Biblia de Colbrin y todo esto tan apoteósico que va a terminar el fin del mundo, esto qué es? Hola, buenas noches, Rafa. Bueno, pues la Biblia de Colbrin es un anexo de lo que tenemos hoy en día, nuestra Biblia, la Sagrada Biblia, y que tiene alrededor de unos 3600 años. Ha sido escrita por muchos autores que van desde los egipcios hasta los celtas y al igual que el Viejo y Nuevo Testamento, fue escrita por dos partes y también está formada por 11 libros. Eh, la primera parte del Colbrin lo que tiene es la historia de la creación. Luego también tiene dos libros que están dedicados a Jesús. Eh, a esta Biblia lo que le pasó es que con el incendio de la Biblioteca de Alejandría se pudo salvar y después, en el siglo XII, la encontraron en Inglaterra, en la abadía de Glastonbury y aquí lo curioso es que también sufrió un incendio, pero también la pudieron salvar gracias a que cuando la salvaron en el anterior incendio, la guardaron en una caja de cobre pues lo que pasa con esta Biblia es que, al igual que los partidarios de la profecía de Orión, lo que creen es que lo que contiene la Biblia de Colbrin es como una advertencia sobre un desastre de tipo espacial y lo que podría ser, sería la inversión de los polos. Según dicen los expertos, esto sería un evento que ocasionaría un exterminio global con un 90% de la vida en el planeta. Eh, hoy en día se sabe por pruebas científicas que un cambio en los polos es posible, incluso también se dice que el planeta ya ha pasado por esto, pero no es un proceso que sea de un día para otro, esto tarda muchos años. Entonces, según el Colbrin, la fuerza extraterrestre que desencadenaría este evento no sería el Sol, sino que sería un astro misterioso que en esta profecía le, le llaman el destructor. En el texto dice que el destructor no colisionaría con la tierra sino que lo que pasaría es que se acercaría a la tierra y provocaría la destrucción mundial. La Biblia también dice que el destructor ya ha pasado por la tierra varias veces y según el documento la última vez que pasó fue hace 3600 años que fue cuando se devastó Egipto y otras culturas de esa época. Aquí lo que resulta interesante es que no solamente este texto antiguo es el que habla de un incidente relacionado con la llegada o el regreso de un astro, sino que también otras culturas antiguas nos relatan algo muy parecido. No sabemos muy bien qué es lo que pudo ser, si un cometa, un asteroide, un planeta, una nave espacial, pero la verdad es que estos relatos eh, coinciden todos con lo mismo. Como ya os he dicho, en la Biblia de Colbrin lo llaman el Destructor, los sumerios lo llaman el Planeta X o Nibiru, eh, entre los babilónicos fue más conocido como Marduk o el Baal, los antiguos hebreos lo llamaban Yahweh, los mayas le llaman el Quezagual del Cielo, los griegos le llamaron el Némesis. En la Biblia cristiana lo podemos encontrar como el Ajenjo, que es la estrella que se nombra en el Apocalipsis. Y para los indios Hopi, eh, se llama la Estrella Azul o Roja. La verdad es que no importa el nombre que se le dé, y lo interesante aquí es que está nombrado por muchas culturas antiguas lo de la llegada del famoso astro, que regresará a la Tierra después de un tiempo y que será el fin del mundo. Entonces aquí la cuestión es, ¿todas las culturas antiguas mienten? ¿Nos han relatado textos de fantasía? ¿Qué podría ser? Uh -huh. Pues nos quedamos con esa pregunta ¿Qué podría ser? Muchas gracias Alba Y ya sabéis, si queréis buscar los contenidos de Alba Espejo Pues lo podéis encontrar en iBox. E Dejo aquí debajo una descripción Historias al Alba Pero vamos a continuar con todo esto Es muy curioso porque vemos aquí nuevamente Que hay una Biblia donde predice un fin del mundo. Ya habéis visto un mundo, un planeta, algo, una nave espacial, no lo sé. Y esto es lo que se sucede a día de hoy. Pero vuelvo a reincidir en lo que hemos hablado antes. No ocurre nada. Pero lo que sí es cierto es que muchas personas creen en esto. Muchas personas realmente se están creyendo que es lo que pasa. Es decir, se va a acabar el mundo. Todo el mundo se cree que va a terminar el mundo. Incluso las redes sociales, como acabo de comentar, está lleno de todo esto. Esto se puede, pues bueno, tomar como una broma, como algo, pues para causar sensacionalismo y que pues el contenido se pueda ver. Esto está bastante bien y es entretenido. Pero me remito a que a día de hoy no nos ha ocurrido nada. Pero vamos a seguir un poquito más con este programa y vamos a ver cómo... No solamente en la antigüedad, sino en la actualidad En tiempos más modernos, más recientes Se nos da todo esto Para ello tenemos con nosotros a una persona Que nos va a hablar de todo este tema Que es Paloma García Hola Paloma, cuéntanos un poquito de todo esto más contemporáneo Que parece ser que el mundo se iba a acabar Pero que seguimos todavía aquí Cuéntanos Muy buenas noches Rafa, pues sí, yo... Os voy a traer unas fechas del fin del mundo mucho más actuales. De hecho, yo creo que, que todos, eh, todos los años, nos vemos eh, informados por estas fechas del fin del mundo que trae la nueva conspiración. Por ejemplo, tenemos eh, a Nora Roth, eh, que hablaba sobre una fecha del fin del mundo en el 2016. Esta señora era una desarrolladora de software eh, que afirmó que llegaría hacia finales del 2016 hizo una serie de cálculos que estaban eh, basados en el libro de Daniel y según la Biblia eh, eh, se expone que debe haber, debe haber seis días de trabajo y uno de descanso. Bueno, pues de, eh, de esta manera esta señora hizo una serie de cálculos, traslado este patrón y lo traslado a unos periodos de, eh, de 7.000 años, los primeros 6.000 serían eh, de trabajo y de una tierra corrompida, ¿no? por el pecado, y después, en ese, en ese último milenio, que sería finalizar el 2016, la tierra tendría un descanso sabático de mil años, por lo tanto, se produciría el fin del mundo. Pero hay muchos más casos que seguro recordaréis. Es el caso, por ejemplo, eh, de Donna Larson, una pastora que hizo un estudio a su manera de la Biblia y ella dice eh, que el hombre eh, dominaría la tierra durante seis años. Después tendría que enfrentarse a la ira de Dios. Bueno, el primer hombre, Adán, fue creado según sus estudios en el 3.983, por tanto, 2017 se cumplirían esos seis milenios en eh, donde nos acercaríamos al juicio de los juicios. Además habla de unas fechas también eh, muy importantes en la Biblia, eh, porque se hablaba de que se cumplirían eh, 70, eh, 70 años del establecimiento de, de Israel y 50 años de la unificación de Jerusalén, números que son importantes con su significado bíblico. Pero hay muchos más casos. Por ejemplo, tenemos el de Michael Parker. Él hablaba de dos fechas. Esto es, esto es lo más curioso. Habla del 21 de agosto y del 23 de septiembre de 2017, del año pasado. Bueno, este es un señor que tiene un blog, Prophecies of the End Times, eh, y admitió eh, que la mayoría de las teorías sobre el fin del mundo son meras especulaciones. Sin embargo, él afirma eh, que en esas dos fechas sería posible ese fin del mundo, ese juicio final. No. Él hablaba de que ese 21 de agosto habría un eclipse total y que en el 23 de septiembre se produciría una alineación planetaria. Hechos que nos llevarían al juicio final. Tenemos más fechas. El 26 de julio del 2016. Había un canal de YouTube eh, que afirmaba eh, que esa fecha sería el fin del mundo. Es un canal que se llama End of Times Prophecies. Bueno, pues eh, en este canal se entremezclaban imágenes con mm, nociones científicas muy limitadas eh, y se hizo muy popular y de hecho tuvo eco en, en muchos medios. Según ellos, se produciría una inversión de los polos magnéticos de la Tierra y el vacío creado eh, eh, por ese giro arrastraría a la atmósfera que caería hacia el suelo. Eh, ellos lo llaman como el, la nube de rodillo. Pero fechas hay eh, muchísimas. Este mismo año tenemos el 23 de abril de este año. Bueno, se dice que el planeta X, o el planeta Nibiru, colisionaría, colisionará con la Tierra en esa fecha. Planeta que, por cierto, no, no está constatado que exista. Las agencias espaciales siempre han negado su existencia. Bueno, pues este teórico de la conspiración cristiana llamado David Mead habla de este 23 de abril. Eh, habló en el diario, en un diario importante, en el Daily Express del Reino Unido, y habla de que este planeta eh, pues, eh, chocaría con la Tierra, lo cual eh, desencadenaría lo que se, él llama el inicio del rapto, que es una teoría protestante, eh, según la cual eh, Jesucristo volverá a la Tierra y raptará a, la a, eh, a su iglesia antes de este fin del mundo. Pero tenemos una fecha, eh, otra fecha más en este año, que es el 24 de junio. Hay otro teórico de la conspiración que se llama Jean-Marc Joseph Rodrigue, que elaboró un estudio que estaba basado en el libro de las revelaciones. Eh, el versículo en concreto en el que se basa dice, le dieron autoridad para actuar durante 42 meses. Y desde este, desde este punto es en donde empieza a elaborar su teoría. Le ha ido sumando una serie de valores eh, por supuesto todos aleatorios y, y llevados un poco a, a, a que su teoría funcione, ¿no? como la fecha de la cosecha, el mítico 666... Sin embargo, no habla de, de qué va a ocurrir en este, fin, en este fin de los tiempos. El 23 de septiembre de 2018 es otra fecha más del fin del mundo. Eh, hay, eh, de hecho, eh, hoy se... Lo estaba escuchando ¿no? en una conversación y me pareció interesante. Hay, hay unos seguidores eh, de, un, de un grupo, La Señal del Apocalipsis 12, y se habla eh, que en el Apocalipsis de San Juan, del Nuevo Testamento, aparece la profecía del arrebatamiento o del rapto, que, que ya os hablé un poquito anterior. Bueno, pues según la cual Jesucristo eh, se llevará consigo a los buenos cristianos, a los buenos creyentes, y el resto tendría que afrontar el fin del mundo. Este arrebatamiento se produciría con la aparición de una mujer vestida con el sol y que llevaría la luna bajo sus pies y una corona con dos estrellas en su cabeza. Eh, esto tendría su reflejo en una alineación de, de constelaciones, la constelación de Virgo, que representaría a la mujer, eh, la de Leo, eh, que serían las estrellas, el sol, la luna y los planetas Mercurio, Marte, Venus y Júpiter. ¿Qué se producirá? Pues el impacto de Nibiru. Nibiru o el planeta X eh, chocarán contra la Tierra y, por supuesto, eso será el fin del mundo. Entonces, como, como os he contado, eh, fechas hay infinitas y estas eh, siempre se basan en, en catástrofes, hecatombes, eh, juicios eh, de la Biblia un poco acomodados a estas teorías, en fin, una cosa muy curiosa. Pues muchas gracias Paloma, eh, los que queráis seguir a Paloma también tiene su canal en iVoox e La podéis también pues, seguir en Misterios de Orión, en la plataforma que tenemos conjuntamente con Alba Y es la noche más oscura, dejaré aquí también abajo la descripción eh, Dejaré pues, también el vínculo de su canal para que podáis asistir o acudir a todos los podcasts que están subiendo. Pues bien amigos, esto es algo que se repite en la historia y cada vez más y cada vez hay una psicosis colectiva. Parece pues, que si no es un planeta, es la inversión de los polos, sino un papa maldito, la propia iglesia es la que eh, también impulsaba estas cosas. Lo que sí es cierto es que este tipo de información es para confundir a la gente, es para atemorizar. No es un mensaje pues, de paz y amor, sino es un mensaje de destrucción, un mensaje negativo, para que tú, que estás ahí, también tengas pánico y miedo a que todo esto se termine. Así que vamos a finalizar el programa de hoy. Si os ha gustado, pues nada, que lo compartís y sobre todo no olvides darle al like y comenta aquí debajo qué te parece todo este tema. Muchas gracias amigos, nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.